Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy pero muy bien Ya hoy último video del de año En donde vamos a estar hablando un poco sobre eh, Este nuevo broker que ustedes saben que son puras De eh, Omega Pro Y eh, el cual está más que demostrado Más que confirmado De que... Eh, no es un broker real no es una página real que esté funcionando que tenga un backtracking que usted pueda estar viendo su historial no es una página eh, que tenga muchos años de estarse dedicando a, a, a como intermediario o sea como broker entonces podemos decir que eh, esto de acá no es real entonces Vamos a ver una cosa, lo que, déjenme ver si les muestro a ustedes esto de aquí, aquí lo están viendo ustedes perfectamente. Esa es la página del broker de Omega Pro, la cual vimos en unos videos anteriores, que vimos que está hecha a la carrera, hay muchas cosas que, eh, que no funcionan. Por ejemplo, en esta página, si ustedes ven aquí, yo trato de desplegar esto. No me funciona, esta página quedó a medio hacer. Fue tanta la, la precisa que te, tenían por hacer esto que podemos ver de que no está funcionando estos botones. Si yo le doy aquí, tampoco me funciona. Si yo le doy aquí, tampoco me funciona. Ninguno de estos botones aquí están de... de o sea, están por estar. No funcionan, no tienen nada. Eh, pero vamos a hacer una prueba un poquito mayor. Vamos a ver. En, la, en el video anterior vimos... Ah, bueno, esto es nuevo. Esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo. Esto no estaba en, el, en la vez anterior, me parece. Vamos a ver. Eh, aquí lo que dice es advertencia de riesgo. El comercio es complejo y conlleva un alto riesgo de perder dinero. Vean lo que acaban de poner porque esto no estaba en, el, en, en, en la vez anterior que entramos a esta página. Los contratos por diferencia CFD son productos extra bursátiles, lo que son los OTC. Apalancados que conllevan un alto grado de riesgo para un capital. Más del 50% de las cuentas de inversores minoristas. Vean lo que les están <ríe> diciendo aquí. Más del 50% de las cuentas de inversores minoristas. Pierden dinero al operar con los CFD. Debe considerar. Su comprensión de los CFD, me imagino que muchos de ustedes o muchos de los que están en Omega Pro ni siquiera saben qué es esto. Y si puede permitirse el lujo de correr el riesgo de perder capital antes de operar con productos apalancados con margen, considere los términos y condiciones del servicio y busque asos asesoramiento profesional independiente si es necesario los mercados son volátiles y tienden a tener tendencias rápidamente lo que quiere decir un mercado volátil debido a esas tendencias es posible que no recupere su inversión inicial vean lo que están poniendo aquí es posible que no recupere su inversión inicial y potencialmente pierda todo el capital invertido, considere cuidadosamente estos riesgos antes de participar en operaciones de margen, nuestros servicios no están disponibles para los residentes de Estados Unidos y Canadá ¿Por qué? Porque las leyes federales de estos países no permiten este tipo de eh, empresas Ponzi ni ningún tipo de fraude de inversión como si, hay, eh, como si es más fácil o probable de que ocurran en Latinoamérica. Pero vean qué interesante esto no estaba antes aquí esto lo acaban de poner pero vean que ellos mismos les están advirtiendo ustedes en otras palabras. No se asuste si nos vamos con todo su dinero. Y ellos se lo están diciendo aquí. <ríe> ¡Qué increíble! ¿eh? <ríe> vamos a ver lo que les iba a decir muchachos. Ya si esto no es prueba suficiente para ustedes. Ya no sé qué más, qué más puedo enseñarles o qué más hay que decirles. Eh, la dirección que estábamos aquí. Habíamos ido a Google Maps. Nos tiraba una dirección. Esta dirección nos abría esta página. La cual es la página de Azuero Business Center. Esto es una oficina virtual. Supuestamente, bueno, una oficina virtual para los que no están muy enterados, es eh, todo ese tipo de esquemas Ponzi necesitan tener una oficina, una dirección física, un código postal. Eh, y ellos lo que hacen es contratar este tipo de servicios a este tipo de páginas. Por eso Omega Pro aparece en San Vincent y las Granadinas. Por eso muchas de estas también aparecen en Dubái porque alquilan estos servicios. Y pues en este caso, aparentemente este broker eh, tiene sus oficinas aquí. Y aquí, este, este prestamista de oficinas virtuales, nos aparece esta imagen. Pero vean qué interesante, supuestamente este es el edificio. Vean qué interesante, si nos vamos a Wayback Machine donde nos muestra cuáles han sido los cambios de estas páginas de estas páginas web podemos ver que eh, aquí nos aparece que hasta el 26 de noviembre del 2026 así era como lucía o sea exactamente igual a como se ve ahorita pero si nos vamos un poquito para atrás vámonos a el último cambio vean que aquí nos está cargando a cómo se veía esta página el 26, el 18 de noviembre. Vean qué interesante. Lo mismo, pero un edificio totalmente diferente. Entonces, eh, podemos decir que también. <ríe> Esto es una página, son imágenes de stock utilizadas para este tipo de servicio y si nos vamos más para atrás ahí vamos a encontrar diferentes edificios se ve que vivían demoliendo y construyendo a cada rato para cambiar estas imágenes pero este no es el punto muchachos vamos a ver en un broker oficial regulado ahora otra, otra cosa aquí no vemos ningún tipo de eh, donde se vea eh, un, un número de registro asegurando de que este broker sea regulado, aquí lo único que hay es la dirección, eh, lo, lo, el tema del copyright eh, en un video que hizo también Davidovsky, eh, pudimos ver que él mostró cuáles fueron los... Eh, el, el, el, la compañía freelance que hizo este, este diseño, o sea ellos pagaron a una compañía freelance para que lo hicieron se ve el template que utilizaron y se ve cuál fue el diseñador web, la persona. Si ustedes quieren ir a, a, a ver ese video, vayan y lo buscan. Davidovsky en YouTube. Y ahí les van a aparecer este video donde él lo explica un poquito eh, mejor. Este tema de, eh, de encontrar el, la persona que diseñó esta. Eh, en la investigación que yo hice, pudimos ver que estas imágenes fueron agarradas de un banco de imágenes. No fue diseñado como tal. Vamos a ver. Cuando una empresa así de grande, entre muchísimas comillas, porque ahorita ya Omega Pro está caída, paga para hacer una página web, no se daría el lujo de utilizar imágenes de un banco de imágenes, imágenes preestablecidas. Casi siempre este tipo de, de compañías, bancos, todo, todas las imágenes que utilizan le pagan a ilustradores, diseñadores gráficos, para que el diseñador web utilice estas imágenes y que sean propias de la compañía muchas veces estas imágenes se hace en, en, en combinación de la colo, colorimetría de la marca que todo tenga un sentido que todo sea eh, por ejemplo si mcdonald's los colores son rojo y amarillo estos vectores deberían de representar esos mismos colores que todo lleva un mismo estilo aquí no eso es, un, eso es algo que se, se hace muy bien estudiado que todo el tema del lettering eh, todo el tema de visión de la marca lleve un mismo que todo se vea eh, igual o similar que todo se vea relacionado entre sí eso se lo digo porque yo soy diseñador gráfico en este caso simplemente tomaron imágenes de, eh, de un banco de imágenes para hacer esto simplemente vean que es una imagen es una página que fue creada a las prisas. Fue creada para dar la apariencia. De ser un broker. Pero los que. Eh, repito. Esta, estas, estos botones no funcionan. Eh, pero vamos a, a ver una cosita. Una cosa que a mí me llamó muchísimo. Muchísimo. La atención. ¿Qué pasa si yo me voy en este momento. A la parte de registrarme. ¿Será que yo puedo entrar? sin ser inversionista será que me pide mucha información vamos a ver muchachos cuando ustedes entran a una página a un broker por lo general eso se lo digo porque eh, yo tengo, no soy trader al 100% pero tengo un poco de conocimiento eh, hay un amigo que me explica mucho esos temas eh, por lo general cuando usted entra a un broker ellos te piden información K para poder ingresar para poder empezar a hacer, eh, hacer operaciones mediante este broker, eh, la información no es que usted se registra inmediatamente y ya vas a entrar a la página del broker no, en un broker real lleva un proceso a veces 24 horas a veces 48 horas donde antes de entrar verifican esa información y luego te dan el, eh, el acceso para que tú puedas Empezar a utilizar esta página. Pero vamos a ver si funciona igual. En, en este broker. Aquí, aquí yo tengo una que hice una prueba. Vean el nombre de usuario. Voy a poner. Voy a poner eh, de nombre de usuario. Números al azar. No puedo utilizar esto. Vea que si utilizo nombres al azar Me deja utilizarlo perfectamente No hay ningún inconveniente Ya vi que espacio no lo permite Pero Mi nombre es eh, este, este, este poco de números Ese es mi nombre Mi apellido Mi apellido es este la dirección de correo electrónico eh, voy a utilizar un correo electrónico que yo tenía para este caso que es para pruebas eh, era esto es un correo que lo utilizo siempre para páginas de este tipo creo que era este parece que sí eh, en contraseña por lo general Siempre, siempre, siempre en una página real, la que sea, te pide que la contraseña lleve eh, mayúsculas, minúsculas. En este caso, eh, utilizaron una plantilla que también lo, lo, lo hace así. Eh, vamos a ver si ponemos... Ok. mi dirección, cuál va a ser mi dirección, vamos a ver si ponemos algo esa es mi dirección, dirección línea 2 esa es mi dirección, mi ciudad, cuál va a ser mi ciudad vamos a poner que esta es mi ciudad, de qué región de esta región, Vea que los datos que estoy poniendo son totalmente aleatorios no estoy poniendo nada concreto. Seleccione un país. Aquí vamos a poner... Que somos de Afganistán, por decir algo. Entonces, una, en un broker real, muchachos, para que ustedes se hagan un, un, un, un, una idea. Por lo general, cuando usted se registra y envía su información, esto es verificado por una persona. No es por una computadora. Y él verifica... Eh, bueno, aquí también falta que te pidan eh, la, el, tu identificación y todo con base a eso ellos, es que ellos verifican esto pero en este caso no te la piden pero aquí no hay ni un solo dato que sea real vamos a ver no hay ni un solo dato que sea real y lo hice con números con rayitas con cero para que ustedes vean que, que en realidad no hay nada que es real le damos en enviar Eh, y ya podemos entrar 4565 mi usuario es 45 copié la dirección y le damos login vamos a ver si me permite entrar no hay ningún tipo de verificación cualquiera puede crearse una cuenta en esta en este broker qué increíble y aquí nos tira un mensaje Estimado cliente, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida a Broket Group Limited y asegurarle que estamos aquí para apoyarlo a través de su viaje financiero. Debido a la naturaleza de los problemas de seguridad que enfrentaba su plataforma anterior, Omega Pro, Como saben que yo vengo de Omega Pro si simplemente me creé una cuenta al azar? O sea, se supone que este broker... Ya tenía clientes anteriormente Omega Pro. Entonces no pueden asumir que todos los que están entrando en este momento vienen de Omega Pro. Pero bueno. Ha sido necesario acelerar el proceso de incorporación y realizar una transferencia masiva de clientes. Como tal, hemos tenido que asumir que ha aceptado los términos y condiciones. Aceptar. Ok. Ok. Vean que aquí... Tengo mi cuenta ya creada. Continuar al panel. Le damos. Eh, haga clic eh, en continuar. Si desea continuar con los servicios proporcionados por Broker Group. Haga clic a continuación para acceder al términos y condiciones. Y continuar al. Aquí me va a tirar los términos y condiciones. Que de verdad hay cosas en este, en este punto. Que, eh, que asustan. Eh, vamos a ver si lo logramos traducir no sé si el PF. ok vean este punto el 6.1 ofrecemos un servicio de negociación de solo ejecución en instrumentos financieros vamos a ejecutar órdenes a petición suya sobre una base de ejecución solamente, pero sin proporcionarle ningún consejo o recomendación personal. Usted acepta que podemos asumir que el siguiente son correctos. El instrumento financiero relevante cumple con sus... Ok, habían varios puntos. Uy, esta es, esta es buena. The broker is obligation to settle any in transaction. Esta es buena, veanla, muchachos. Vamos a ver. Obligación del corredor de liquidar cualquier operación o de entregar cualquier valor comprobado por el cliente está condicionado a la recepción por parte de Broker Group LTD en o antes de la fecha de vencimiento para la liquidación o confirmación de dicho recibo. Eh, de todos los documentos y o fondos aquí hay cosas hay cosas bastante aquí hay un punto que me llamó también la atención broker group is reserved the right to charge a monthly vean ese. habían unos bueno, ya, ya, eh, ya haré un video más adelante analizando esto porque la verdad Broker Group se reserva el derecho de cobrar una cuenta inactiva mensual. Cargo de administración equivalente al 5% de cualquier saldo pendiendo... Oh, okay. Aquí habían cosas que de verdad a mí me llamaron mucho la atención. Pero este video ya está un poquito largo muchachos. Vamos a analizar esto. esos términos y condiciones. Y luego haremos un video más adelante sobre esto. Eh, eso fue todo muchachos Nos vemos hasta la próxima